Hola a todos, ¿te frustras por no saber programar? Hoy te traigo la solución. Hoy les voy a hablar sobre el curso Introducción a la Programación en HTML. Te explicaré en qué consiste este curso. Objetivos del curso. Aprender desde cero a programar en HTML en un nivel básico. Explicar las marcas o etiquetas que conforman un documento HTML. Cómo construir una página web sencilla. Maximizar el nivel de aprendizaje incorporando los estilos de aprendizaje. Temática del curso. Introducción a los navegadores web. Qué es HTML, estructura del HTML, marcas o etiquetas, creación de listas, tablas y párrafos, insertar enlaces, imágenes, audio y video. Otros datos importantes. La duración del curso es de 32 horas divididas en clases presenciales y virtuales. Necesitas un computador sencillo, no es necesario un computador de gama alta. También necesitas un editor de texto y el que más te guste. Esto ha sido todo sobre este curso. Espero que aprendas mucho y que puedas dar a conocer al mundo tu propia página web. ¡Hasta pronto! using Paltoon.